Estamos retomando nuestra línea estratégica, todos los chicos y las chicas en la escuela y aprendiendo de cara al nuevo ciclo lectivo 2022 que se anuncia con presencialidad plena y por lo tanto queremos renovar el convenio que hicimos con todos los intendentes y presidentes comunales, si ustedes recuerdan allá cuando iniciamos la gestión en febrero del 2020, para que este, pudiéramos ir en búsqueda de los chicos que en aquel momento ya las estadísticas indicaban no estaban en la escuela. Vamos a contarles todo lo que avanzamos en este, en este periodo, en estos dos años, agradeciendo también el trabajo de los actores locales y vamos a renovar ese convenio para que de verdad podamos este, tener una provincia con escolaridad plena. Los próximos días, entre hoy a la tarde, mañana, pasado, cada presidente comunal, cada intendente va a recibir en su correo electrónico una lista nominada de alumnos, fundamentalmente de los que terminan séptimo y deben ir al primer año. Ustedes recordarán que nosotros tenemos una trayectoria obligatoria, extendida, pero que atraviesa tres niveles. El pasaje entre primaria y secundaria suele ser uno de los más frágiles, porque cambian de escuela los chicos. Entonces, allí vamos a estar trabajando todos para que todos los que egresan de séptimo estén inscritos efectivamente, primer año de la escuela secundaria en el ciclo lectivo 2020. Estamos trabajando todos muchos para el inicio del ciclo lectivo 2022, respondiendo a la expectativa genuina de toda la población santafesina, de que los chicos vuelvan a recuperar presencialidad en las escuelas y para eso venimos trabajando en la construcción de condiciones. La provincia de Santa Fe ha mostrado en muchos de esos aspectos que viene en un avance realmente reconocido en mejorar las condiciones de acceso.